Soy Bernardo carchol eh, del territorio Maya Echí, en Guatemala, Centroamérica. Soy un defensor de los derechos humanos en Guatemala y me gusta defender la naturaleza, el medio ambiente, eh, todos los seres vivos, en especial los, los ríos que hay en Guatemala, el río Cabo. Al momento de que fui liberado, pues inmediatamente eh, quise estar con mi familia. Lo más inmediato que yo deseaba era estar este, así como estamos ahorita, en la orilla de un río, remojar los pies, remojar la cabeza, eh, estar dentro, dentro del agua. Pues de eso, pues este, estar así en medio del bosque para reflexionar, para ir liberando todo lo tóxico que, que traía yo dentro de la prisión. Fueron cuatro años, dos meses de, de prisión. Ahora estoy, estar de vuelta con, con mi familia es, es mucha felicidad, es mucha convivencia. Eh, por supuesto, eh, no se puede reparar, eh, por ejemplo, el tiempo que, que pasó. Eh, porque yo cuando entré en la prisión, mis hijas estaban muy pequeñas. Eh, yo las cargaba así a, a las dos. Pero imagínate, cinco años de estar en la, en la prisión, crecieron demasiado. Esos es son los daños irreparables que, que deja la, la criminalización, el encarcelamiento. Pero sin embargo, pues este, hemos encontrado la forma nuevamente de cómo, cómo convivir. Ser un defensor de los derechos humanos aquí en Guatemala, ser un activista, pues resulta ser eh, un trabajo muy peligroso porque las personas que controlan las estructuras del Estado, eh, lo único que se han dedicado pues, es a saquear, a despojar los bienes de la vida en cada uno de los territorios eh, aquí en, en, en Guatemala. Entonces les molesta que personas así como yo o como otros defensores, defensoras de derechos humanos alcen la voz porque entonces este, o esta persona la es asesinada, es encarcelada o tiene que ir al exilio de, de tanta persecución que le desatan. No, de ninguna forma, al contrario porque eh, si, si nos damos cuenta lo que ha querido el gobierno el sistema que, que impera aquí en guatemala eh, es silenciar la, la, la voz de, de quienes defienden derechos humanos eh, o derechos colectivos entonces este desde luego eh, esto no lo van a lograr con o no, no no lo han logrado ni lo lograrán este por ejemplo silenciarme eh, por eso es de que va uno a la prisión, entonces en respuesta a ellos de que hay que seguir eh, luchando, pronunciándose, hay que seguir denunciando eh, la forma corrupta en que actúan las, en las estructuras del Estado, como decía, y de la forma en que también secuestran los ríos aquí eh, para este, volverlo mer mercancía. Pues que no todo está perdido, que podemos construir un mundo donde todos tengamos igualdad de derechos, donde tengamos libertad, donde haya la, la verdadera paz que, que el mundo este, siempre ha deseado. Entonces este, esto, esto me indica que, que también habemos muchas personas con, con muy buena voluntad, eh, con buenos sentimientos y con muy buenos criterios de, de, de que tengamos este, este mundo eh, donde, donde todos quepamos, donde se respeten los derechos este, colectivos. Porque si no existieran estas personas que escriben cartas, que apoyan, que están pendientes, que se pronuncian, entonces diríamos eh, ya todo está perdido, pero no todo está perdido aún podemos construir un futuro mejor para la humanidad. Ahorita pues que ya eh, estoy en libertad, desde de, luego de sufrir esa tortura carcelaria, también envío mis agradecimientos a, a todas las personas en todo el mundo que se expresaron. Y gracias a ustedes también que, que se conoció la lucha en la defensa del río Cabón. Pues eso eh, fue lo que animó bastante dentro de la prisión para no sentir todo el peso de, de, de la tortura carcelaria. Había una esperanza, había una luz. Eh, pues gracias a quienes, en todo el mundo, quienes se expresaron, aquí estoy y seguimos reivindicando la, la lucha de los pueblos, los derechos de los pueblos indígenas en, en todo el mundo. Desde abajo de este árbol les mando, este, fuertes abrazos para cada uno y para cada una.